El día de hoy, 5 de septiembre, eh, la Fiscalía ha formalizado investigación por el delito de receptación y de estafa eh, a dos individuos que fueron eh, detenidos en la localidad de Peyúgue. En su poder mantenían un vehículo robado, específicamente una camioneta Action Sport 2013, la cual eh, fue robada junto a otros cinco vehículos desde una compraventa de la ciudad de Linares. Con la recuperación de la gameta en Sport también se recuperaron dos vehículos más producto de este mismo robo, eh, en los cuales eh, se mantenían en poder de los imputados. La formalización eh, fue hecha por los delitos de aceptación de vehículos no utilizados y por estafa. Eh, se solicitaron medidas cautelares. Se, para el mayor de edad se consiguió la medida cautelar de prisión preventiva y para el menor de edad la prohibición de acercarse a a la víctima. El plazo de investigación es de dos meses, eh, con lo cual la fiscalía reunirá más antecedentes para eh, establecer la participación de estos imputados pues, en el posible eh, robo de los vehículos linares o en otros delitos también de la misma especie. El mayor de edad también contaba con antecedentes penales por delitos de robo con intimidación, por lo cual estaba cumpliendo una pena de tres años y un día en libertad.